demandamos del gobierno central y las autoridades locales agilizar la ejecutoria de las obras iniciadas como son el hospital regional, la avenida de circunvalación los caminos vecinales, entre otras implementación ya de los proyectos de viviendas populares a los fines de beneficiar a familias de escasos recursos económicos solución a los problemas de agua potable alcantarillado sanitario del municipio ya que no tienen ni siquiera una planta de tratamiento de aguas residuales, no obstante su crecimiento demográfico. Que el gobierno central ordene la puesta en ejecución de un proyecto de reforma agraria dirigido a favorecer a campesinos y campesinas a que vivan en la extrema pobreza. Demandamos del gobierno y las autoridades locales de acciones eficaces, que obliguen a la familia MUNE a pagar el dinero retenido a más de 2.500 familias que tienen amenazados sus ahorros de muchos años de esfuerzo y trabajo.